En este vídeo vamos a hablar de la magnitud-capacidad. Lo primero que tenemos que hacer para poder hablar con propiedad de la magnitud-capacidad es diferenciarla de la magnitud-volumen. El término volumen hace referencia a la característica que tienen los cuerpos de ocupar un espacio. Es una magnitud extensiva y derivada, y además su unidad de medida es tridimensional, porque en el sistema internacional es el metro cúbico. La capacidad, en cambio, se utiliza para hacer referencia a la cantidad de líquido o sustancia que puede contener un determinado objeto. Para eso, los objetos tienen que ser recipientes. Su principal unidad es el litro. Ambas magnitudes pueden relacionarse entre sí, ya que un litro es un decímetro cúbico. La capacidad de un recipiente coincide con el volumen que delimitan las caras interiores de ese mismo objeto. En este ejemplo que tenemos aquí, la capacidad de este objeto es el volumen de todo lo que hay dentro, es decir, el área de la base por la altura. En este caso en concreto, en el que las paredes son tan finitas y prácticamente lo de dentro es igual que lo de fuera, podemos decir que el volumen y la capacidad coinciden. Sin embargo, hay otros ejemplos como el que os vamos a mostrar a continuación en el que esto no ocurre. Si consideráramos esta taza, que como podéis ver es muy geométrica, la cosa cambia, como hemos dicho antes. ¿Por qué? Porque dentro, si podéis observarlo y si la cámara lo enfoca bien, veis que tiene un muñecajo, ¿verdad? Entonces... Lo que cabe dentro no es lo mismo que el espacio que ocupa por fuera. Tendríamos que tener en cuenta quitarle ese muñequito de ahí. El primer paso para trabajar la magnitud capacidad en nuestra aula será la comparación de distintas cantidades de líquido o material suelto que quepan en, el, en un mismo recipiente. Es decir, tener un recipiente varias veces repetido, echar distintas cantidades y directamente comparar. Cuando hablo de materiales sueltos, que no lo he dicho al principio, me refiero a cosas como arena, granos de arroz, lenteja o cosas pequeñitas que puedan ocupar un recipiente, ¿de acuerdo? El siguiente paso será tener distintos recipientes, pero echar la misma cantidad de líquido en ellos. Es decir, por ejemplo, decir, voy a rellenar este cono con líquido y voy a echar la misma cantidad en estos dos recipientes. Y a continuación preguntar cuál de ellos tiene más líquido o menos. Entonces tendremos que trabajar la conservación de la magnitud. Posteriormente pasaremos a tomar como unidad de medida un recipiente concreto y ver cuántas veces cabe este recipiente dentro de otros. Esto se hará a través de trasvases de líquido o materiales sueltos. El último paso, como ya sabéis, será introducir la unidad de medida más convencional, que como hemos dicho antes, era el litro. Como ya hemos dicho en todos los vídeos anteriores acerca de las magnitudes, lo ideal es comenzar trabajando con los múltiplos y submúltiplos de la unidad convencional que sean más familiares para nuestro alumnado. En este caso, lo más común es el centilitro y el decilitro. También será interesante manipular cantidades como medio litro, un cuarto de litro o un tercio de litro, que son las que encontramos habitualmente en los recipientes que encontramos en los supermercados. Botellas de agua, latas de refresco... Finalmente, y poco a poco, iremos introduciendo el resto de unidades. Como siempre, trataremos de contextualizarlas en ámbitos que sean cercanos a nuestro alumno. Una de las principales dificultades que vamos a encontrar en nuestra aula es cuando elegimos una unidad de medida o un recipiente que tenga mayor capacidad que el resto de, de, de recipientes que queremos medir. Esto, a pesar de ser algo complejo para ciertos cursos, es necesario que se trabajen en las últimas etapas. Con esto, las cantidades de medidas que quepan en nuestros recipiente serán una fracción de la primera unidad de medida elegida. Voy a poner un ejemplo para que se vea más claro. Voy a tomar como unidad de medida esta jarra, ¿de acuerdo? Hasta esta marca de aquí, que indica que la capacidad que cabe dentro hasta esta marquita es un litro. Y voy a ver cuántas veces entra esto dentro de este vasito hasta aquí que pone 100 mililitros y este vasito hasta aquí que pone 200 mililitros. Pues como ya sabéis yo he hecho esto y podré rellenar este vaso 10 veces, entonces esto es un décimo de esta unidad de medida y en este caso este es un quinto de esta unidad de medida. Respecto a los materiales y recursos que podemos emplear en nuestra aula, pues ya prácticamente los habéis visto todos en el transcurso de este vídeo. Botellas de distintas capacidades, recipientes que tengan la misma capacidad pero distintas formas, o recipientes con la misma forma pero distintas alturas y por tanto capacidades distintas. Con esto podremos trabajar la comparación tanto directa como indirecta. A la hora de introducir la unidad del litro, pues entonces ya necesitaremos otro tipo de materiales. Os presento aquí distintos sets... De eh, recipientes que están graduados ¿De acuerdo? El primero es este que os he presentado antes Que viene un litro Tenemos también 500 mililitros 300 Y los dos que ya conocéis 200 y 100 El siguiente set que tenemos es este Bueno, este lo hemos comprado porque como ya sabéis Mi enfermedad me hace tener que medir absolutamente todo Y pues este es el que tenemos en casa Este que os he enseñado antes era del departamento Y este es mío Y entonces aquí tenemos la jarra que llega hasta un litro, como veis está totalmente graduada, de 100 mililitros en 100 mililitros. Y luego tenemos, bueno, pues distintas cucharitas con diferentes capacidades. La más pequeñita tiene 15 ml, perdón 7,5 mililitros, la siguiente 15, y así sucesivamente hasta llegar a la más grande, que es de 250 mililitros. Y el último set que aquí os traemos es uno que tiene una particularidad especial y es que aunque parezcan vasos graduados de la misma forma que los primeros que hemos presentado, en este caso la medida viene en su volumen, es decir, este tiene mil centímetros cúbicos o un decímetro cúbico que viene a ser un litro también, pero pues en otra unidad de medida. Cuidado con confundir volumen y capacidad, estos vasos pues es para, podemos trabajar esa relación, pero... No podemos decir que lo que le cabe dentro son 100 centímetros cúbicos, sino que su volumen es de 1000 centímetros cúbicos. Por último, no debemos olvidar, como ya se vio en el vídeo de la magnitud-volumen, tener a mano cuerpos geométricos con los que, a través de trasvase de líquido podamos demostrar las distintas fórmulas del cálculo de volúmenes. En este caso yo tengo aquí el cilindro y el cono, que ya lo visteis, pero también existen otros prismas y sus respectivas pirámides, para demostrar esta misma fórmula. Y esto es todo sobre la magnitud capacidad en este vídeo. Nos vemos en el próximo.